Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Quiero enseñarles... Quiero enseñarles... La tarjetita que he hecho. A ver. Quiero ver si estoy en vivo. Ahí está. Morita, mira lo que he hecho. Mira lo que he hecho. He pintado... Y quería enseñarles cómo me había quedado. A ver, Morita, tú me vas a decir qué tal. Algunos colores eh, de blender no tengo. Así que he tenido que, que usar mis, mis Touch. Mis Touch. He tenido que usar algunos Copic. Ay, sí, me quedó lindo. Ya, entonces si la Morita dice que quedó lindo, quedó lindo. Obviamente no soy tan pro como la, la morita Pero ahí me salió ¿verdad? No pasé tantas veces como tú nos dijiste que tenía que pasar Y algunos he preferido voy a, voy a pintar porque estoy emocionada Con mis plumoncitos Así que voy a pintar, pero miren Quedó bonito, ¿no? Ahí está Si la morita me dice que ya está, ya está Sí, qué bien. Bueno, entonces voy a enseñarles lo que he hecho. Vamos a ver si la, lo preparamos. Ahí está. A ver, como que nos relajamos un poquito. Yo tengo estos sellitos de animalitos. Acá están. Ya. No tengo, no sé dónde metí el memento mora. Porque ahí está la morita. No sé en dónde lo he metido. Así que voy a usar el archival porque me ha pintado igual vamos a relajarnos un poquito pintando mientras Morita pintaba, yo pintaba con ella así que espero que alguien esté pintando conmigo también vamos a hacer así transmisiones así fugaces ahí está como les digo no soy nada pro, pero al menos este con lo que tengo ya Vamos a ver Vamos a sellar Ahí está Me voy a levantar un ratito Hola, hola, ahí están entrando Hola ¿Cómo están? Espero que la transmisión se vea bien En realidad con esto de que todo el mundo está en internet Tengo miedo que haya un poco de interferencia a ver voy a hacer todo lo que Morita nos ha dicho ahora en su transmisión, ya vamos a ver como principiante, obviamente estoy usando opalina porque no tengo bristol estoy usando opalina de 180 se ríe la mamá hola, ¿cómo están? Ahí está lo que he hecho. Ahí está. Así que vamos vamos a ver si pintamos un poquito. A ver. La pancita, la pancita del del aligator Ya está. Uh -huh. Así, ya ven. He estado sellando. Vamos a ver qué tal sale. Ahorita está, estamos en oscuras. Así que, si no se ve muy bien, me avisan. Hola, hola, hola. Buenas noches, chicas. ¿Qué dice el mensaje a la nación del presidente? Ya estamos oficialmente encerradas. Estamos oficialmente encerrados. Entonces, a crear. No se aburran, saquen sus tintas, sus plumones. Acá me quedó un pajarito. Un pajarillo. Lo voy a pegar. Y ahí hice mis pruebas, ¿ven? Yo soy una alumna aplicada. Me salió a trabajar y yo hice mis pruebas. Y ahí quedó mi mi tarjetita. A ver, ¿quién más tiene sus plumones? ¿Quién más tiene sus plumones? Ahí está. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. Ay, se va a chambear la morita. Ya me imagino. Debes tener mucha chamba, amiga. Ya, ahora sí. Tengo los triplantes. Ojo, yo no voy a hacer explicaciones técnicas como Morita, solamente voy a pintar. Quiero que me acompañen a pintar, nada más. Voy a empezar con eh, por el cocodrilito, el alligator. Me compré solamente un color de verde, o tengo otro verde. A ver. No, por acá tengo otro verde. Vamos a ver. Este es el que voy a usar, el Alfin Green, Alfin Green Blend ya entonces voy a hacer lo que dice mi amiga voy a bajar un poquito a ver me dicen si se ve bien y vamos a pintar Ajá. estoy con una luz un poco pobre voy a usar el color más clarito el más soft vamos viendo vamos pintando primero con, con el más clarito a ver si por ahí tienen sus plumones pueden comenzar a pintar me encanta este color, este verdecito. Vamos a hacer la tarjetita completa. Acuérdense que yo tengo que hacer tarjetas de cumpleaños para las chicas que me han enviado las tarjetitas, ¿no? Entonces todo lo que haga ahora va a ser eh, para mis amigas que me enviaron tarjetas de cumpleaños. Ay, no sé si se ve, ¿No se ve un poco oscuro. Bajar un poquito más. Ahí. Hola, hola, hola Perfecto ja, ja, ja. Ya está, muy bien Ahora sí Vamos a cerrar este Y vamos a pintar con el eh, Mit, con el del medio ¿Ya? Así como nos dijo Morita Todo el bordecito Dando una sombrita Uh -huh. por aquí ella dijo que mientras más oscurito por acá no es mejor porque de ahí viene el otro ¿no? acá más delgadito los huequitos por acá uh -huh. un poquito aquí un poquito por acá la sombrita ¿no? un poquito aquí y otro poquito acá a ver Morita, tú me vas a decir si está bien ahí se nota bastante ¿no? pero dice Morita que tenemos que pintar varias veces, ahora el más oscurito el más oscurito que esté en el borde vemos con el más clarito, ¿no? Eso es lo que entendí. Y así se difumina muy bien. A ver, Morita está ahí, me va a decir si está bien o no. Y dice que mientras más veces lo pases es mejor. Para que no se note la diferencia, ¿cierto? Eso es lo que entendí. Ahí está. Miren. Sí, salió bien. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Me gusta. Me gusta cómo ha quedado. Y como dice Morita, si quiero un poquito más oscuro, entonces vuelvo a repasar vuelvo a repasar estas cositas las puedo a ver, bajo un poquito estas de acá las puedo pasar ahí uh -huh. este de acá también lo voy a pasar un poquito más oscurito y aquí un poquito más oscuro Y nuevamente el clarito. ¿Eh? Así voy aprendiendo poco a poco ya. Ay, perdón. Ahí está. Ahí está el aligator. Quedó bonito, ¿no? Ahí, ahí está en mi tarjetita. Uh -huh. Muy bien. Voy con el pollito, con el patito. Pero con el patito les cuento que no tengo, no he comprado amarillo en TriBlender. Así que voy a usar, eh, voy a hacer una mezcla. Como dice eh, Morita, se pueden mezclar los Copy, los Touch, todos porque son a base de alcohol, ¿cierto? Entonces, tengo estos amarillos que están acá. Voy a usar el más suavecito este el pale yellow el 38 vamos a pintar el patito Miren, estoy usando el, el Touch New. Para que vean que sí se pueden mezclar. Ahí está. Voy a usar el... Este es el... El 38. Mm, voy a usar este Lemon Yellow. Para los costaditos. Para hacer la sombra como dice Morita Se parece mucho el color ¿eh? uh -huh. Y por último voy a usar Este I15 He usado el I13 Voy a usar el I15 Un poquito más de color, definitivamente, como dice Mora, esto es práctica. Yo creo que mientras más practicas, mejor, ¿no? Y otra vez regreso con el amarillo más suavecito, este, este pel hielo Y se comienzan a mezclar. ¡Qué maravilla! Ahí está. Muy bien. Voy a usar una naranjita para para el piquito y sus patitas uh -huh. un poco de oscurito acá ahí y un poco de oscurito acá. Y nuevamente regreso con el clarito. Ay, este es el dark, el clarito. Ahí está. Listo el patito. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicas? Ya está. El patito y el cocodrilo. Uh -huh. A ver, vamos por la conejita. A la conejita le puse este color, pero... Ahora voy a, voy a cambiarlo por este de acá. A ver, a ver, vamos a ver. Creo que este fue es el que le puse. Quiero, lo quiero un poquito más, más clarito, ves. Este no quiero. Este es así. Tiene este color y luego este. Y ya, no, yo quiero este, creo. Este clarito. El que sigue. Este voy a usar. He usado este. Voy a usar este acá, el más clarito. A ver, vamos a pintar la conejita. Ahora sí tenemos que relajarnos. Tenemos bastante tiempo para crear. Bastante. Y para sacar todos nuestros plumones nuestras acuarelas nuestras tintas con lo que sea podemos pintar a ver, vamos a ver va a ser una conejita rosa y su colita Ahí está. así vamos por el otro que es un poquito más oscuro estoy tratando de dar la sombra por acá y el más oscurito acá y vamos a regresar con el clarito para que se difumine uh -huh. y se difumina muy bien después voy a pintar flores de todas maneras otro día pinto flores Ahorita me atreví a los muñequitos. <risa> Muy bien. A ver, es lo que buenamente puedo, ¿eh? Voy a empezar ahora desde el más oscuro, por abajo. Así. Luego el medio. Y luego el más clarito. Ahí se difuminó. Uh -huh. Ahí está. Ah, ya ahí está. Muy bien, el elefante. Vamos por el elefante. En el elefante tampoco no he comprado Trill Blender en plomito. Así que voy a usar mis Copic. El C1, el C3 y el C5 usando los colores claritos, del más clarito al más oscuro. La colita. Ya está. Este es el C1, el más clarito. Voy por el C3. trompita, un poquito los ojitos uh -huh. y ahora el más oscuro el C5 una línea más delg delgada como dice de morita, más delgadita y como ahí se nota mucho la diferencia volvemos a pintar dice Maca que deberíamos hacer dos, tres, cuatro veces para que quede así más pro, ¿no? Rojito por acá, el tamborcito, este globo también lo voy a pintar rojito. Ahí está, acá tengo otro rojito. Que se supone es más oscurito solo para darle la sombra y volvemos a pintar con el otro pintar este verde uh -huh. Ya está Y amarillo Amarillo vamos a pintar por acá Estoy usando acá los touch Ya, vamos a dejarlo ahí El zorrito, el zorrito Vamos a usar los tritos este de acá me parece que es el que he usado. Vamos a ver los colores. Este de acá es, creo. Sí, este me gusta. Para el zorrito, ¿ya? Me ha parecido muy oscuro que, como lo he pintado, así que ahora lo voy a pintar más clarito. este es el que dice Mute Brown Blend primero ya saben el clarito Esto no soy nada experta, chicas. Así que si me equivoco, ya saben. Ya a los costaditos, ahora sí. Un poquito de sombrita. Abajo del gorrito también. Más sombrita. Me encanta este color. Y ahora el más oscuro Y volvemos con el clarito hasta el zorrito ahora sí vamos a pintarle su gorrito con el aqua blue glint todo el gorrito la sombrita y más sombrita Y volvemos. Ay, de verdad que queda lindo. Y el amarillo. Listo. Ahora sí, el pollito, el pajarito. Vamos a ver si lo pinto. Así. Ah, ahí lo voy a pintar el pajarito pintarlo completito a darle la sombrita un poco más de sombrita Y nuevamente el clarito. Uh -huh. Ahí está. ¡Ay, qué bonitos quedaron! Mira. Qué fácil. Nada complicado. Vamos a pintar este de corazoncito. Ya está terminamos a ver para ser principiante nada mal no buenas noches hola hola cómo están yo creo que sí está bien continuamos vamos a recortarlos ya vamos a recortarlos esta es la parte más bonita donde hay que han visto mi tijera dorada linda no me la compré en Won el otro día estaba en Won siempre doy vueltas por el lado de de la papelería y y la encontré oh dorada dije me compré mi tijera dorada y es riquísima para cortar no saben mejor que cualquiera de las que tengo Así que, cuando ya estemos liberadas, se pasan por wow. A ver si todavía quedan las tijeritas. Ahí está. Hola, buenas noches. Ahí va uno. Vamos a hacer esta tarjetita que ya he hecho mientras trabajaba con mi amiga Morita ella pintaba y yo andaba trabajando también ya esta vamos a hacer vamos a seguir cortando yo bien emocionada por mis triblender y acá como que nos distraemos un poquito nos relajamos, no se olviden que estoy buscando nuevos talentos así que la que quiera hacer un tutorial ya sea en vivo o sea a través de un tutorial gráfico, me contacta y yo le voy a dejar la página libre para que muestre eh, algún proyectito. ¿Ya? ¿Quién sabe? Después pues esto es el principio de sus clases, ¿no? Así que cualquier cosita, me contactan si tienen un proyectito fácil de hacer facilito, porque en esta en este tiempo tenemos que hacer proyectos facilitos si es de, con material reciclable mejor ahí está muy bien ahí este corazoncito, de todas maneras voy a cortar este corazoncito ya por ahí tengo un par de chicas que sí van a Van a, van a hacer un proyectito así que me avisan nomás que aquí estamos para ayudar para mantener entretenidas a las chicas hacer una conexión en vivo es muy fácil la que no sepa le enseñamos no hay problema ahí está seguimos avanzando vamos a hacer una tarjetita de cumpleaños le debo algunas tarjetitas a algunas amigas así que me tengo que poner a hacer sus tarjetas de cumpleaños esto demora un poquito pero es recontra relajante estar cortando los muñequitos Ahí está. Ahí es el otro. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? A ver el aligator, el cocodrilo. Vamos a cortar el cocodrilo. poner el sello de feliz cumpleaños happy verde eso lo voy a poner al final porque las palabras están separaditas como les digo no soy una experta pintando como mi amiguita mora pero ahí hacemos lo que podemos no lo importante es mantenernos distraídas ya está el cocodrilo que nos falta vamos a hacer este fondito que queda bien bonito y, y es muy fácil ahora les enseño a ver me falta el pajarito y el pato. a ver el pajarito le dejo un bordecito blanco para que se vea, se vea bonito el pajarito y el patito. Hola, buenas noches, sí, está quedando bonito, ahora lo van a ver terminado. Qué rapidito y que facilito podemos pintar y hacer una tarjetita de cumpleaños ahí está ya está ahora sí lo que voy a hacer es eh, ponerle el sellito con esta mini le voy a poner el sellito a mi al banderín del cocodrilo de feliz cumpleaños, donde está? Happy Verde vamos a poner el sillito de feliz cumpleaños esto tendría que ir ahí exactamente así está happy birthday solo faltaba eso y ahora sí ya vamos a hacer el fondo ya a ver están por ahí una distracción una distracción si sí, hay que distraernos chicas hay que buscar nuestra distracción ya bueno ahora vamos a hacer el fondo muy muy fácil voy a sacar un papelito para no ensuciar con este acá. y ya está ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer un fondito ¿ya? a ver, ¿están ahí? ¿están ahí? oye se me fueron ahí ya, voy a trabajar primero con estos dos verdes con el Vivid Charge y el fingreen ¿ahí lo ven? ¿sí? hola, buenas noches hola Verito, buenas noches vamos a hacer un fondo este fondo ya, vamos a agarrar una cartulinita, ¿ya? Y vamos a colocarla aquí. Más o menos yo quiero que el pasto esté hasta acá. A ver. voy a usar estos de aquí. Que también me los compré. Me los compré recién nomás. Así que vamos a empezar con este de aquí. Con el más clarito voy a usar primero el Beaver Chart. A ver, me dicen si están viendo bien, si está chueco, si está bien, ¿no? Vamos a hacer un fondo ya. Ya está. Ahora sí. esponjitas me parecen perfectas primero uno clarito, ya quisiera que pinte un poquito más pero ahí está bien como para el verde oscuro no tengo estas esponjitas voy a utilizar este Estoy usando el más oscurito. Ahí está. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer el cielo. Voy a usar estos dos. El Corn, cornflower blue con el magnes blue a ver, primero este tapamos bien acá primero el más clarito luego el más oscuro, ya No necesito que esté prolijo no me preocupo si quedan manchas porque es un cielo no es mi preocupación que quede prolijo es más, si quedan manchas tiene que ser como si estuvieran las nubes, ¿no? el más clarito. Voy a poner por acá un poquito más. Ahora me voy por el más oscuro. Este sí va a dar un poquito más oscurito. Ya está. Ahora sí, ya vamos a pegar. Voy a dejar esto por un costado. Y vamos a pegar nuestros muñequitos. Aquí están. A ver, perdón. Ya está. Ponerle un costadito. Ahora sí vamos a pegar nuestros muñequitos. unos los voy a levantar un poquito y los otros los voy a dejar hacia abajo. Este vamos a ponerlo por acá. Vamos primero a acomodar primero. Este voy a poner por acá. Este va a venir por aquí. Y este se va a levantar por aquí. tengo ese de maquillaje claro por supuesto que sí pueden usar ese de maquillaje sin ningún problema pueden usar el de maquillaje sin ningún problema yo les yo compré estas porque salieron de moda ya y yo quiero yo quiero no estas las voy a levantar un poquito a esas no las he levantado pero estas sí las voy a dejar ahí tal cual entonces esta tarjetita va a ser para una de las chicas que me envió tarjetita de cumpleaños por mi santo obviamente cuando esto se solucione ya se puede hacer envíos por ahora no se puede es normal que manche por, el, por atrás como nos dijo Morita en su video así que no hay que preocuparse si mancha por atrás ahí está el patito uh -huh. a ver, vamos a poner estos para que levante un poquito nomás el elefante vamos a levantar el elefante ponerlo por aquí Ahí. qué diferente queda cuando está en alto relieve no queda lindo cuando está en alto relieve Todos los animalitos festejando el cumpleaños. Ya, aquí el pollito. El pollito, el pajarito. Vamos a ponerlo arriba de la cabeza del elefante. Ahí. Ahí. Miren qué lindo quedó, por Dios. Y lo hicimos juntas. Hola, buenas noches. Miguela, hola Patsy, buenas noches, hola mis cari, ¿cómo estás? Bien, hola Patsy, ¿cómo están? Estamos pintando y haciendo una tarjeta bonita, ya terminé, ya terminé, pero el video queda grabado, así que no se preocupen, ahí está, listo, miren qué bonito quedó, ya solamente nos faltaría ponerle obviamente una cartulina durada abajo para que se vea más bonito vamos a ponerle cinta a doble contacto estamos haciendo una tarjetita les dije que me iba a conectar para hacer algo así que estaba que quería pintar con mis triblenders al final pinté con los blenders, con los copy, con todo, porque no tengo todos los colores de... Ahora sí, hola, hola, ¿cómo están? El video queda guardado, así que no se preocupen. La que no ha visto, lo puede ver después. A ver a quién le llegará, de quién se acercan los cumpleaños y que me ha enviado a mi tarjetita, porque a esa le va a llegar. A esa chica le va a llegar esta tarjetita. Ahí está. Miren qué bonito quedó. No soy pro pintando, pero ahí está. Miren la diferencia entre los que tienen levantadito. Ahí lo tiene levantado. Y el que no lo tiene, el que es plano. Más bonito queda levantado, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Ya, y ahora sí, una tarjetita para que se pueda abrir ahí. ¿No? Primero yo hago eso y después ya le pongo la tarjeta. Vamos a pegar acá también. Hola, Vico. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? Pintando con los blenders? Fácil, ¿no? y vieron que fácil también hacer el fondo, ¿no? muy fácil con nuestras tintas a ver ahí está listo quedó ya hice dos tengo para 50. <ríe> otros muñequitos obviamente voy a hacer, ¿no? Obviamente otros muñequitos. Ahí quedó. Miren qué bonito quedó. Ahí están los animalitos diciendo Happy Birthday. Y aquí está la tarjeta. Aquí tenemos que poner una cartulina blanca de todas maneras para escribir. Así que espero que les haya gustado. Un video tutorial chiquito nomás. Pero con mucho cariño para ustedes. Para que se relajen. Para que se entretengan. He trabajado con los triblenders, blenders, he trabajado con los copy, hasta con los touch. Ahí los tenía los touch que me miraban y me decían ¿cuándo los vas ¿cuándo me vas a usar. Y creo que estos 15 días que tenemos de descanso, de no voy a decir encierro porque sería feo el nombre. Encierro, miren, ahí están. No se imagina la cantidad de plumones que me he hecho. Este, vamos a, a pintar, vamos a trabajar, vamos a hacer acuarela, vamos a hacer mis flores. Si quieren que pinte mis flores, les voy a, voy a hacer. Este, mañana puedo enseñarles a pintar las eh, orquídeas. ¿Qué les parece? Las orquídeas. No, voy a ver qué flor les voy a enseñar. A ver, levántame la mano quien le gustaría que pinte flores. Buenas noches, quedó lindo ¿Cuánto miden, Cari? Te quedó bello ¿Cuánto miden? ¿Cuánto miden la tarjeta? ¿Cuánto mide? A ver, a ver, a ver Te digo cuánto mide la tarjeta Ah, la tarjeta de fondo mide 24 por 15 Eso es, eh, es lo que mide de fondo la basecita 11, la dorada, ¿no? 11 por 14 y medio. Y la blanquita mide 10 y medio por 14, debe ser. 13 y medio. Uh -huh. Ahí está. Muy bien, espero que les haya gustado. A ver, ustedes me dirán qué es lo que quieren que les enseñe mañana. Un ratito me puedo volver a conectar. Podemos hacer flores. Podemos seguir pintando. Ahí está quedó bonito para mí, faltaría un poquito de brillo a pesar que tiene aquí el borde yo quiero meterle brillo a todo, muy bien espero que les haya gustado, ya saben cualquiera de ustedes me puede decir Cari, yo quiero entrar a hacer un, un tutorial estos días como, como apoyando a las chicas que estamos en casa y yo les ayudo a ingresar, ya, es muy fácil, ya sea un tutorial um, en video como lo que yo hago, o un tutorial eh, gráfico, ya, pero la idea es eh, ayudarnos entre todas y estar eh, activas, es lo principal, ya, muy bien, gracias por verme, ahí queda el videito, para cuando lo, lo quieran ver, y ya me van contando y me van diciendo si quieren que pinte flores, a qué flores son las que quieren que pinte, ya, un besito. Adiós, buenas noches.